¿no? Como se le quita la, eh, la importancia que tiene esa cultura para los indígenas, se la convierte en folclore, una cultura baja de una nación que sería la mexicana o la boliviana. Entonces, hay congresos, eventos culturales, bailes, los indígenas bailan para el presidente. ¿no? Eso sí puede parecer un, un gran cambio porque antes no aparecía eso, los indígenas no aparecían en los eventos públicos, con esos gobiernos empiezan a aparecer. Pero sabemos que es una participación muy subordinada, muy folclorizada, que se le quita todo el potencial político. Se queda el, el adorno. ¿no? y Víctor Paz es solo que fue presidente Bolivia, representante de esa corriente, eh, de repente eh, tiene un discurso histórico nuevo. ¿no? Somos el pueblo que fundó Tiahuanacu. Tiahuanacu que es como Machu Picchu en Bolivia. Eh, en Machu Picchu, conocemos, ¿no? De ruinas incaicas. Somos el pueblo que fundó Tiamanacu somos el pueblo que durante 300 años supo resistir la dominación española y asegurar el funcionamiento de sus instituciones. Somos el pueblo que consiguió la independencia política, somos el pueblo que supo resistir las injusticias que duraron más de un siglo de ser republicano a pesar de la independencia política. Desde aquí está eh, juntando varias épocas como es un pueblo, un pueblo mestizo boliviano, pero realmente está contando a la época prehispánica, después la colonia, después la república, donde existe un hipotético pueblo, no hay indígenas, no hay españoles, sino hay un solo pueblo mestizo. Nuestras tradiciones están mezcladas. Algo parecido vamos a observar en México y lo que yo llamo reencarnaciones de ese indigenismo y nacionalismo populista en los presidentes actuales aunque no sean de nada nacionalistas por ejemplo, eh, estos son dos presidentes de Perú anteriores que es Fujimori, que era japonés mejor escucharon de Fujimori japonés y aquí en la campaña disfrazado de, de quechua eh, recogiendo votos ¿no? y su seguidor, después Toledo que eh, toma la presidencia en Machu Picchu entonces en un lugar simbólico con sacerdotes, tenemos al lado un sacerdote quechua con eh, todo tipo de ritos rituales ¿no? Son, fueron dos presidentes más no liberales de, que tuvo Perú eh, y aquí tenemos los progresistas ¿Sí? según eh, los otros de la derecha esos son de la izquierda tenemos, por ejemplo a mala que también eh, fue presidente de, de Perú disfrazado del Inca tenemos al vicepresidente de Bolivia con eh, un político argentino, disfrazados eh, y se ve muy bien el disfraz porque debajo del de Poncho tienen sus relojes tienen sus sacos, todo totalmente disfrazados tenemos al trío maravilloso que es Chávez de Venezuela Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia eh, igual disfrazados Evo Morales podemos decir que tiene origen indígena, es Aymara pero aquí el traje que lleva no es de su origen, no es Aymara y además Evo Morales creció eh, en un ambiente sindical Cocalero que poco tiene que ver con sus raíces indígenas. Entonces él normalmente no se viste así, sino se viste de, de, de chamarra, de camisa. ¿no? Sí, sí. Eh, y tenemos a Evo Morales en la posesión, en la toma de presidencia, disfrazado del emperador Inca. Ese traje lo diseñaron para él según los antiguos dibujos de cómo vestían los. En los que no se llama Anacopas, porque es la cultura de cota anterior a la Inca, y se traje costó costó mil dólares, porque tiene mucho valor por allá. Entonces, ¿cómo uno puede aprovechar la imagen que cree que es la imagen étnica o lo indígena para sus fines políticos? Y aquí llegamos a lo que es neoliberalismo y multiculturalismo, ¿Qué es como la siguiente época? ¿Cómo manejamos de de la diversidad? El neoliberalismo multiculturalista o multiculturalismo neoliberal, eh, no lo separo porque me parece muy importante subrayar que esas dos cosas van juntas, surge como una reacción. ¿Reacción a qué? A eh, algunos lo llamaron despertar étnico. A mí no me gusta mucho la palabra despertar étnico porque para mí la población indígena nunca se durmió entonces no tuvo que despertar, más bien fue un despertar de la población mestiza que de repente despertó y va, aquí pasa algo ¿no? entonces para mí eh, una nueva etapa de las luchas y resistencias indígenas que a partir de los años 80 marca eh, el escenario político en los países latinoamericanos que son los movimientos indígenas, que es la reivindicación de los derechos que es la visibilización de esas luchas que se recupera el lenguaje de lo étnico después de algunas décadas del lenguaje campesinista desde el lenguaje marxista de que somos campesinos y obreros ahora se recupera esa identidad eh, entonces, frente a esas luchas que luego vamos a hablar un poquito de eso surge la reacción la reacción es el multiculturalismo vamos a reconocer entonces la diversidad incluso la vamos a elogiar hay un libro que si tienen tiempo y ganas de Díaz Colango eh, elogio de la diversidad que eh, aquí en México por el eh, siglo XXI él ahí describe muy bien todas esas lógicas de multiculturalismo neoliberal y globalizador elogiamos la diversidad reconocemos la diversidad muchos países de América Latina en los años 90 reforman sus constituciones México en 91 donde reconocen la existencia de los pueblos indígenas por primera vez en la historia o reconocen su carácter multicultural plurietnico ¿sí? reconocen las lenguas indígenas eh, algunas incluso reconocen los derechos al, al territorio la autodeterminación si ¿sí? hay algunas más avanzadas en la constitución neoliberal de Bolivia eh, de Colombia es muy avanzada de, de, eh, en la práctica por supuesto seguimos con lo mismo Pero, eh, es un avance muy significativo en los años 90 en cuanto a algo legislativo en las nuevas constituciones se reconoce la educación bilingüe por ejemplo puede ser un, considerado un gran avance frente a las políticas de aculturación de castización, reconocimiento de la educación bilingüe reconocimiento de las lenguas indígenas apoyo que da el Estado se crean varios institutos lingüísticos que tienen que apoyar las lenguas indígenas, derechos específicos, incorporación política, reconocimiento de que pueden de existir pues, ¿no? eh, partidos políticos indígenas que sí se crean en Bolivia, por ejemplo. Eh, en general hay un discurso de paz y armonía, ¿sí? que como hay mucho conflicto, el discurso multiculturalista va a promover eso de que no tenemos que... ¿por qué pelarnos? podemos tolerarnos, es el discurso de la tolerancia todos juntos, diversos eh, como, como la imagen de, publicitaria de Benetton no sé si conocen la marca de la publicidad el Benetton usa siempre eh, personajes, modelos de diferentes razas, colores ¿no? incluso últimamente disfrazados todos de manera étnica Aquí no hay problema, ¿no? Todos juntos. Pero hay que recordar que este multiculturalismo en los años eh, los 90 entra con las políticas neoliberales. En Bolivia el neoliberalismo empieza en 1985, 85, en Chile es el país donde más tempranamente empieza con Pinochet en los años 70 en México vamos a ver también los años eh, 80, 90 las reformas en ese en sistema neoliberal que es la eh, rebelión zapatista del 94 que nos evidencia ya la entrada de eh, coincide con la entrada del tratado de comercio. son los años cuando al mismo tiempo que se democratizan los países después de los años de dictadura en algunos casos eh, entra el neoliberalismo y entra ese discurso también multicultural y si recordamos eso, vamos a ver que, bueno, hay un truco. ¿no? Hay un truco en ese reconocimiento multicultural. Y ese reconocimiento realmente, como ya dijimos, es un reconocimiento subordinado. Subordinado a qué? Desde aquí vamos a tolerar a todas las diversidades posibles, pero todos tenemos que aceptar una verdad, la verdad del mercado. ¿Sí? Entonces, las políticas neoliberales dicen no hay alternativa económica son esas políticas y punto y no hay otra democracia que la democracia liberal propuesta por nosotros que solamente se reduce se a votar cada cuantos años en ese sentido si tú aceptas esas reglas de juego que es la democracia liberal electoral y es el libre mercado y es la eh, no liberalización de la economía entonces te toleramos si no lo aceptas ya no termina la tolerancia y así en la época neoliberal vamos a ver que el, la población indígena se va a dividir en indios buenos e indios malos desde arriba, el indio que se integra que sigue esas reglas que muchas veces lucra con su imagen indígena y el indio rebelde el indio que no quiere seguir esas reglas, Dios sabe por en México va a ser el zapatismo el, el símbolo, pero además del zapatismo tenemos otros, muchos otros movimientos. El zapatismo es el símbolo del indio el que ellos mismos son somos indios rebeldes. En Bolivia vamos a tener también el indianismo el catarista como indios rebeldes. Y vamos a tener a Rigoberta conoce ¿Conocen? Premio Nobel. Sí. Uh -huh. Rigoberta Benchú sin ofender, la podríamos llamar la... Eh, personaje de India mmm, adaptada ¿no? que, que sigue las reglas digamos, y que sí se la muestra en todos los eh, posibles eventos etc., etc. aunque su historia es por supuesto rebelde es una historia de lucha como la historia de Bogotá y así muchos otros ¿no? pero eh, el multiculturalismo va a tener esa especificidad ¿Cómo? De los indios rebeldes que tenemos, hacemos indios sumisos, ¿no? integrados, todos no sumisos, integrados. ¿Cómo nos vamos a integrar? Y esa estrategia de integrar. Por eso, esas palabras abajo, etnofagia, que eh, lo menciona un estudiante en su libro, etnofagia, ¿qué significa etnofagia? Que todo ese sistema global, no liberal y multicultural al mismo tiempo. Acepta aparentemente la diversidad étnica para tragársela, digerirla, así lo describe Diez Polanco, por eso es fagia, de, de, como de comer, y devolverla de manera totalmente eh, pacífica, muerta, fosilizada. Entonces, vamos a tomar los pueblos indígenas sus culturas, que podrían ser eh, fuente de rebeldía, de. Eh, por ejemplo, de exigir un nuevo orden de cosas, ¿no? vamos a tomar esas culturas y las vamos.